La economía supone que todos los agentes económicos, actuando racionalmente, tomarán sus decisiones buscando maximizar su bienestar y que para ellos sopesarán todos los posibles beneficios y costes de sus acciones, optando por aquellas que les sean más beneficiosas para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, este planteamiento lleva implícito que todas las decisiones que tomamos, las miles que llevamos a cabo cada día, se realizan de manera consciente, cuando en realidad, si nos fijamos, la inmensa mayoría de ellas las tomamos de forma inconsciente y en muchas ocasiones nuestros comportamientos están influidos por distintos sesgos que estudiaremos en este módulo. Además, tomar decisiones racionales y acertadas implica tener un conocimiento de las probabilidades de que se produzcan determinados sucesos. Por ejemplo, si extraemos aleatoriamente bolas de una bolsa que contiene 50 bolas rojas y 50 bolas blancas, ¿Qué secuencia de estas crees que será más probable que salga? Cuando hago esta pregunta ante un auditorio, siempre ocurre que la última recibe el mayor porcentaje de votos, cuando en realidad todas ellas cuentan con la misma probabilidad. Muchas veces nuestro cerebro toma atajos, pues sería complicado estar estimando constantemente la probabilidad de que ocurra cada posible suceso ante cada decisión que tengamos que tomar para poder ponderar adecuadamente costes y beneficios. Por otra parte, no siempre tomamos las decisiones económicas pensando en beneficios y costes, pues nos influyen muchos otros factores, como las emociones, el amor, el odio, la empatía, la solidaridad, y otros factores, como el ejercicio físico que hayamos realizado, si hemos mantenido relaciones sexuales, si hemos consumido alcohol u otras drogas, si ya hemos adquirido ese bien con anterioridad o no, si hemos comido o no, ¿no es verdad que no compramos lo mismo si vamos al supermercado a hacer la compra con hambre que si lo hacemos después de comer? ¿No es cierto que podemos llevar una lista de la compra y traer decenas de, produ de productos que no estaban en ella? También, como vemos, Actuamos por impulsos, del mismo modo que se observan modas inexplicables, comportamientos basados en hábitos o costumbres y a veces conductas que podrían ser catalogadas propiamente de histeria, como observamos en ocasiones en los mercados bursátiles, por ejemplo. La neuroeconomía surge como justificación y explicación al comportamiento supuestamente irracional que no encuentra sustento en las teorías económicas convencionales. Aporta un mayor conocimiento de los mercados financieros a través del estudio de los procesos neuronales fundamentales que motivan las decisiones de compra y venta de los inversores. Persigue asimismo descubrir las causas de las diferentes elecciones para así introducir una serie de normas que afecten al comportamiento de los individuos para hacer más efectivas y precisas las tomas de decisiones. Esta disciplina multidisciplinar nació en Estados Unidos a principios del siglo XXI. Es una disciplina emergente y de gran potencial. El primer artículo fue publicado en 1999 en la revista Nature y utilizaba un punto de vista económico para explicar cómo el mono resus elegía entre dos tipos de recompensas diferentes. Hoy en día, como veremos en este curso, son cientos, si no miles, los experimentos realizados respecto a la toma de decisiones de humanos. La primera reunión de neuroeconomistas la organizó Greg Veras en la Universidad Emory de Atlanta y reunió a 30 investigadores, repartidos a partes iguales entre médicos, economistas y neurocientíficos. Uno de los pioneros en este campo fue Paul zack profesor de la Universidad de Clermont quien se dedicaba a medir y observar lo que ocurre en el cerebro a la hora de tomar decisiones. Otros pioneros, como Aldo Rustichini, se encuentran en la Universidad de Minnesota, donde se organizó la primera conferencia académica de neuroeconomía en 2002. Desde entonces se han creado sociedades, editado revistas y llevado a cabo numerosos congresos de esta nueva disciplina a lo largo de todo el mundo.